Venga, pues buenas tardes a todos. Me presento, ¿vale? Porque veo por aquí que hay bastantes que me conocen, algunos muchos presencialmente, otros porque les he dado cursos, en fin, hay de todo. Eh, soy Pedro Cantó, vivo en la Cité, soy aquí, estratégico técnico por la Escuela de Valencia. Eh, yo principalmente me encargo de tres cosas, de lo que es gestión de obra, de la dirección facultativa, desde la parte de proyectos de patologías eh, durante muchos años he estado como perito de Mujad y de valoraciones son las tres patas que yo toco y desde una asociación que constituimos 15 compañeros al principio, ahora ya somos cuarenta y tantos de, de, de profesionales de la valoración pues hemos estado luchando en la sombra y hemos conseguido que modifiquen la ley para tasar hipotecarios eh, se llama esa SI View, y la verdad es que lo conseguimos que el artículo 3D ahí esté Ahora falta el reglamento, pero como estamos como estamos, ya veremos qué pasa. Pero bueno, por lo menos en las leyes. Y bueno, deciros que cualquier pregunta que tengáis, lo escribís en el chat, ¿vale? Y luego ya, cuando yo termine, que voy a hacer un breve comentario, y es mucho mejor aquí que tengamos diálogo entre todos, pues José Luis va diciendo lo que habéis preguntado, y esto ya... Eh, activáis el micrófono, ponéis la cámara, en fin, que nos veamos, es un poquito más esto más personalizado. Como sabéis que esto se llama es la quedada de los ATS. Y si empezamos a cortar palabras son quédate en casa, de donde estamos. no Estamos todos en casa. Bueno, yo voy a hablaros qué influencia tiene el COVID en el sector inmobiliario, que la verdad es que va a tener bastante, pienso yo. Y prefiero que veamos una un PDF, es muy corto, ¿vale? Me confirmáis que, que lo vais a ver, ¿vale? Bueno, más o menos. Aquí tenéis la influencia del PIB en los sectores de, de este país, de España. Como bien como sabemos, el turismo y la construcción son muy importantes ocupa el 15% de, de, del turismo y otro 15% de la construcción. O sea, que tenemos un 30% ahí. ¿Qué pasa? Pues que si hay alguna, par alguna parte de estas que pega un estacazo, la verdad es que se resiente la economía de este país. Acordaros en el 2008 lo que pasó. ¿Qué diferencias yo veo ahora mismo en la actualidad con respecto al 2008? En el 2008, si os acordáis, no hubo ningún economista que, que aceptara, salvo uno. Pues imaginaros ahora qué tiene que hacer de gurú para saber si, qué va a pasar. Porque todo lo que hagamos es tan reciente que cualquier cosa pues puede ser decir, una invención. Porque realmente están cambiando las cosas por días. Yo cuando empecé un poco a darle vuelta sobre esto, tenía una cosa y ayer me entré de otra. O sea, que esto al final no sabe muy bien. Lo que sí creo es la diferencia que hay con respecto al 2008. Como bien sabéis, el 2008 era una crisis financiera, económica, era un batacazo tremendo. Voy a poner un símil de un coche. Si os... de pronto os quedáis sin gasolina en una en autopista, en el 2008, para llegar a su dinero tenéis que ir a cinco polos más adelante, el taller estaba cerrado, la maquinaria o cualquier aparato que necesitaría el coche, estaba cerrada y tienes que ir, vaya, hasta saber dónde, y a lo mejor la a la llamabas y no existía. O sea, todo lo que rodeaba, la verdad es que fue una crisis genérica. Ahora, como estamos? Es que el coche se te ha quedado sin gasolina en la autopista y te tienes que ir andando a la siguiente gasolinera, de vez en cuando vas a ver pasar un coche, pero se ha quedado parada. De pronto, para abajo. Nos hemos ido para abajo. ¿Qué pasa? Pues fijaros, aquí me imagino que veréis toda la, la gráfica, comparáis con lo que era el, la recesión en distintas fases, se prevé nada más y nada menos que para España haya una baja del 10% del, del PIB. Claro, en España el 2008... Cuando fue la famosa caída del, del banco de Lehman Brothers, que es donde empezó todo, fue del 4%. Aquí, en poco, la bajada es tremenda, el 10%. ¿Va a ser? Ya, si habéis visto la, lo que van diciendo eh, ya el Fondo Monetario Internacional y todo. Claro, es que ha sido un paronazo impresionante. ¿Qué ocurre? En España tenemos varios sectores que son muy importantes y que nos afectan directamente y muchas veces directamente a nosotros como técnicos en la construcción. Por ejemplo, el turismo, la hostelería, los hoteles. Esto es de la patronal de, de los hoteles de Seltur. Fijaros, del 1 de, de marzo al 23 de marzo, las previsiones. Sabéis que están cerrados muchos sitios, los hoteles. Claro, hay zonas donde eso, muy turísticas, donde afecta el que un hotel esté abierto o esté cerrado, porque es un motor. Ya no solamente el, el, el, es un motor el, el hotel, es que es un motor todo lo que va a rodear al lado, porque a partir de ahí ya sabéis que si vivienda de segunda residencia, que si apartamentos turísticos, que si locales, que si los cuantos, que si viviendas, que, si, o sea, que la verdad es que nos afecta. Pero. Dice, y qué previsión tenemos? Pues vais a ver, según esta gráfica, que prevé que a partir de octubre se punte algo. Pero ayer salió esta gráfica, tiene una semana, y allí es a gol, salió un, presi, un representante de la patronal de hoteles diciendo que hasta el 2022 no esperan empezar a ocupar el 100%. A partir del 2022 este año lo dan por perdido, el año que viene, lo dan, ya veremos que poco a poco rebotando, y en el 2022 probablemente empiece a recoger el 100%. Con lo cual, ya está gráfica, si veis, ya. Pero claro, toda esta parte que ahí afecta a gente que tiene sus trabajos, todo el que tiene sus trabajos, aspira a crecer, aspira a comprarse un piso, aspira a comprar uno, aspira a hipotecarlo, aspira a tener un negocio, aspira a hacer su tienda, si os dais cuenta, todo esto nos está afectando a nosotros. Que si hacemos el proyecto, que si lo hacemos, que si hacemos la obra. Igual es las previsiones que se ven. Fijaros, arriba en verde es la parte de, de alimentación. Claro, ya sabemos, es lo que está funcionando ahora mismo, más o menos. El resto, un batacazo y se va descomponiendo. Que si la parte comercial, que es la azul clara, o sea, la azul oscura. Que si los restaurantes, bueno, están totalmente cerrados. Que si la parte de viajes, que es la más clarita. Y la parte de hoteles es que empieza a repuntar a partir del año que viene. Y ya veremos cómo repunta. Claro, toda esta parte, que es, está alrededor del el 15% del PIB, que es la parte turística. Directa e indirectamente nos está afectando a nosotros porque los que están en muchas zonas turísticas, hay mucha obra, hay mucha reforma, hay mucha ampliación y esto, la gente al final se ve afectada. ¿Por qué? Porque ya sabéis cómo están los entes. Como sabéis, cuando eh, se recupere, si los contratan, que tenía explicaciones de hacer algo. La verdad es que ahora mismo todo es una incertidumbre. No sabemos, no se sabe muy bien qué puede pasar. Lo que sí yo pienso es que ha habido un parón tremendo y es como una máquina, tiene que ir poco a poco ir a situarse a los niveles que había antes. Nos vamos ahora a la parte residencial. ¿Cómo estábamos antes? O sea, cuando está, pero antes es hace un mes. ¿Cómo estamos hace un mes? ¿Cuántas compraventas de viviendas? Fijaros esto por final del 2019 según el IDE. Las viviendas, el total de viviendas vendidas, estábamos, si veis la gráfica y la línea verde que he colocado, estábamos en el, 2000, el 2008. Y si bien recordáis, en el 2008. Es cuando empezó la crisis. Empezó ya antes. O sea, muchos ya ya veíamos en el 2007 que la cosa iba mal. Sobre todo por aquel año yo estaba en Junta de Gobierno del Colegio y veía que y que no entraba nada. No entraba. Fijaros que no entraba. Claro, que se vendía? Todo lo anterior. Porque hubo un pico muy alto en el 2006. Era porque todo el código técnico. ¿Cómo estamos? Repuntando un poquito cuando dicen, es que las viviendas, las componentes han subido un 2%, claro, un 2% de 1.000, lo mismo que un 2% de 300.000. Bueno, algo repuntaba, es cierto, o sea, no estábamos con más de 5 o 6 años. Pero, ¿cómo estábamos revisados? Exactamente igual, una gráfica parecida. Estamos al nivel del 2008. Ah, el pico alto fue el 2006 porque entró el Código Técnico y se, se metieron un montón de proyectos para pedir licencia, que luego muchísimos no, no se utilizaron para nada. Y, bueno, evidentemente estaba repuntando. Ya se ve más obra nueva, y sobre todo en zona de costa, se veía más. Claro, ¿qué puede pasar ahora? Las obras están iniciadas. Vale, ¿qué va a pasar con las obras iniciadas? ¿Van a seguir? Se tiene que vender. Y ahora, ¿qué puede pasar? Esperemos que no pase. Que el banco a quien iba a comprar tenga la mala suerte el que era autónomo fontanero, que tenía una tienda, una peluquería que le ha cerrado todo esto que de, de, van a cerrar dos meses sus negocios, que no sabes qué. El banco se va, va a comportarse como el 2007-2008, que va a mirar, y es lógico que lo haga, porque quiere que se le pague la hipoteca y va, decir, y va a decir si le da la hipoteca o no se la da, y con contrato comprado, no lo sabemos. No sabemos qué puede pasar. Esa puede ser una opción. ¿Qué puede pasar? Yo ya sé que esta semana ha pasado en una promoción que iban a comprar, y el, y el banco ya esta semana ya ha habido algunos que han dicho lo dijeron no allá por acá. ¿Qué previsiones puede haber? que es? A partir del 2022. Y entonces, mientras tanto, ¿cómo va la cosa? El tema de calle hipotecas, pues para lo mejor los que llegamos a tasar dirán, bueno, no tenemos trabajo. Y el que no, dice, bueno, no, pero es que es un poco una muestra de cómo funcionan las cosas. En los años buenos, todas las hipotecas que se hacían eran para generar riqueza. Como yo digo, generar riqueza es que comprabas un piso porque querías mejorar. Y a partir de 2008, todas las hipotecas que se hacían era para gestionar con ese crédito que tu negocio estaba mal. Con lo cual, terminaba dependiendo el negocio y terminando el piso. Eso no genera riqueza, eso genera pobreza. ¿Dónde está la cuestión? Que tiene que haber dinero, sí o sí a la gente, para solventar este parón tan bestial que se ha producido. Por una cuestión que absolutamente, que yo, que yo creo que el 95% de la población de este mundo no la ha vivido nunca. Salvo que haya vivido una guerra. Tenemos que los fondos de inversión famosos que los habéis oído no vengan y se aprovechen de la situación. Porque de todas estas cosas aparece gente que se empobrece y otros que se enriquecen. Entonces, puede ser, esperemos que no, que no se aprovechen de descomprar de determinados activos de los bancos. Porque la verdad es que entonces al final estaremos en manos de. de capital extranjero siempre yo me pregunto y reflexiono si de esta vamos a salir aprendiendo en todos los sentidos ¿vale? en todos los sentidos pero además todo el mundo y todos aprendemos. o sea el confinamiento que hay ahora mismo hay gente que está eh, conociendo su, su casa nosotros que las hacemos, sabemos lo que es una vivienda, sabemos dónde está y cómo funciona. Pero hay es gente que, no, es que no conoce su casa. Tiene que haber un planteamiento de cambiar el programa de las viviendas. Tiene que haber más espacio. La, la domótica tiene que entrar. Ya, de una manera, porque ahora ya, esto del teletrabajo, muchos lo están descubriendo ahora mismo. Y están viendo que es una cosa buena. Entonces, el programa tiene que de las viviendas tiene que empezar a cambiar. Mi pregunta es, ¿cambiará? ¿El promotor será capaz de ver que tiene que hacer otro programa distinto al habitual? Hoy, ¿los promotores han cambiado de mentalidad a la hora de, de, la, de la crisis pasada? Yo creo que eso, hay que hacer una reflexión sobre el tipo de vivienda que se está haciendo ¿eh? para, porque esto está habiendo abriendo los ojos. Es otro cambio, es otra situación. El, un tema que yo creo que sí que puede, que, que sí creo que va a cambiar, y que ya estaba cambiando, es que el tema de los locales va a ser un poco, no sé, va a haber, yo creo que va a haber problemas. En oficinas no tanto, pero en locales yo creo que va a haber problemas. Y hay locales en zonas, que los, todos los tenemos en todas las ciudades, donde de verdad no tiene mucho sentido que haya el típico promoción de local en planta baja, sótano, garaje, viviendas arriba. Y ven locales enormes cerrados. Reconvertirlos a cambio de uso de vivienda, por ejemplo. Entonces, la verdad es que yo creo que esto, ahora mismo, pensando en el futuro, la boleta no la tiene pero desde luego hay que hacerlo con ideas mucho más creativas para intentar salir de, de la talladera. Este, que es un parón bestial, que lo que ha dicho es un parón circunstancial, por motivo muy gordo, pero un parón que hay que intentar la máquina poner en marcha. Porque la máquina ya medio funcionaba, medio funcionaba. Hay que poner en marcha. Entonces, pues no sé. Más o menos... Así brevemente, ya os he dado un comentario, ahora si queréis, pues empezamos a, a comentar entre todos y a ver cómo lo veis. Vale, perfecto. Eh, bueno, avisaros de que no tenemos límite de tiempo, ¿vale? O sea ha llegado un aviso de que podemos alargarlo. Zoom no nos va a limitar a los 40 minutos. Bueno. Las preguntas pues las vais poniendo en el chat y... Y bueno, directamente os, podéis, eh, os quitáis el silencio del micro y, y os aparecerá sí. la pantalla y podéis hablar con, con Pedro. Sí. No. No me... no, Vamos. el micro, la cámara y así nos vemos sí, sí. Y, y comentamos. Hacemos un coloquio, ¿vale? Más que un monólogo. Bueno, qué pregunta? Quiere es Pedro? Javier, Javier Sánchez de, de Sevilla. Espérate, no pongo Javier. la cámara. Venga. Aunque nos conocemos, nos conocemos. Sí, sí, y... vale. Vale. Venga, sí. eh, bueno, agradecerte la, la puesta la puesta en común de, de todos esos datos. Me ha dado mucha alegría verte, pero <ríe> me has desconsolado totalmente con los datos que, sí. que has pasado. Eh, un, bueno, por hacerlo un poco simplemente muy, muy corto, eh, el comentario básico que quería hacer es que lo he escuchado de, de Red Filón pero me ha parecido escuchar a la ministra de Trabajo hablar de que hay sectores que a fecha de hoy están pensando que se van a activar a final de año. Eh, me imagino que serán los más vulnerables, que son los de. No, que sean los bares y hostelería me parecería una barbaridad, pero que, pero que está hablando de que hay sectores económicos que se van a activar a final de año. Y me ha dejado asombrado, porque no me coincide, no me, no me parece coherente con el discurso que hay ahora mismo de que, de que vaya esto a emprenderse en el mes de mayo? ¿no? Que vayamos a empezar el mes de mayo a funcionar con cierta normalidad. Valir un poco de, de, lo, de la gráfica que he visto que ese comentario sí, sí, sí, se, sí se corresponde con esa gráfica. Sí. Nada más, saludaros a todos. Vamos, yo creo que... Ojalá que a final de año algún sector se recomponga. Ojalá. ojalá. Van a tardar. Hay algunos que van a tardar mucho. He puesto lo del PIB, por el, porque, claro, vemos que el turismo y la construcción es un peso muy importante. Claro, el turismo, si a mí, hoy mismo ha salido en la televisión, lo han dado por perdido. Los hoteles han dado por perdido el año. No han dado por perdido. Claro, pero más que nada, aunque ellos sabran, este año, ¿quién viene? El turismo nacional. Venga, vale. Pero el turismo nacional es que son 80 millones de los que nos visitan. Entonces, lo que, lo que tampoco creo que se, pueden hacer es, se puede hacer es, yo creo que, o sea, evidentemente, aquí estamos entre compañeros y amigos y hablamos de otra manera. Yo entiendo que el político tiene que decir otras cosas, pero también viene bien, como escuchar otra otro día un científico, ayer, ayer escuché un científico, que han salido, veces todos los días dicen, tantos fallecidos? tantos, no sé, ¿cuántos contagios, tantos contagios? Y ahí sale un científico diciendo, oiga, ¿cómo es que ha repuntado esto? Y, dijo, y el científico dice, me alegro. Claro, los periodistas no lo entendían. Dicen, no, no, me alegro porque va siendo hora de que tenemos que saber de verdad los infectados, porque es que como sabemos, ¿cómo podemos solucionar esto? Entonces, ¿sabéis como entendieron desde el punto de vista científico cómo ese me alegro lo entendieron los periodistas? Claro, o sea, no, yo, yo creo que hay que insular un poco optimismo, pero para eso hace falta las ayudas. O sea, hay, hay sectores, o sea, en, nuestro, en nuestro sector, la obra para, la obra sigue. facilísimo bueno, el problema va a estar en que ¿qué va a pasar, desgraciadamente, con la cantidad de gente que no ha abierto su negocio? Si no hay ayudas a esas personas. Bueno, el compañero ayer está cabreadísimo porque ha pedido la baja. Porque él es, porque es de riesgo. Es autónomo. Y ha escrito al ministerio y le han dicho pero, bueno, Por ejemplo. Claro, no sé. Hay, hay sectores que van a tardar en... Ponerse al día. eso al día. Es lo que yo creo. o sea, Para que se hagan una idea, ahora mismo hacer una tasación hipotecaria es que es una locura como... Interesante. Yo puedo decir, por ejemplo, el caso pasado. Reciente, reciente. He tasado un hotel en las Canarias. En circunstancias normales me había salido 43 millones. 34. De 43 a 34 yo creo que hay una pequeña diferencia. ¿eh? El encargo vino antes de la encerrona. Y lo terminé hace dos días. ¿Con las ¿Por qué? Con las previsiones que se van a hacer a futuro. No tengo la varita mágica, pero al 2022 creo que sí la tenemos más o menos muchos por dónde pueden ir los tiros. A partir de ahí no lo sabemos. Bueno, pues con eso, con esas cuentas. Fijaros, de 43 a 34. En días. Bueno, entonces, aquí, evidentemente, yo creo que hay que hacer ayudas para que no. El que, el que ha comprado su piso con su alegría, lo pueda comprar, escriturar y pagar. Esa es, esa es la cosa. Si no un giros que tazamos, dentro de dos años, atasale su casa para una hipoteca que no computa como riqueza para el país. Computa para una... para una... peora para el país. Porque es para renegociarle su deuda. Eso es lo peor que puede pasar. Porque lo pierde, desgraciadamente. No sé, ¿Tenéis alguna cosa más? Pedro, yo quería yo quería eh, preguntarte qué opinas del tema de la el tema que están dando la, la inyección que están aportando teóricamente a las constructoras a través de, de, de crédito ICO y demás, qué opinas de ello, crees que es suficiente o, o que realmente esto es nada. La cuestión eh, es que llega, llega, yo sé por algunos que lo han pedido, que aún no saben nada, que le están pidiendo, les va a llegar. Primero que llegue. La verdad es que por lo menos menos más que dinero. Y algo, algo yo creo que algo va a ayudar, evidentemente. Pero es que tiene que ir ya no solamente a las promotoras constructoras, que le de tiene a que ir a, al que la tienda se ha cerrado, a que el comercio no abre. Hay mucha gente aquí, es muchísima gente. Tiene que ir a eso. A toda esta gente. Que de pronto ha habido un paronazo tremendo. Tú tenías un, unos previstos, unos ingresos y de pronto eso ha desaparecido. En muchos casos, pues claro, aquí no solamente se está hablando del que tiene un sueldo. El que tiene un sueldo se ha ido a arte, pero el que hay mucha gente que eso no todo, Pero muchísimos, millones y millones y millones. Y hay que ayudarles. Claro, porque ese que tenía una tienda y pensaba hacerse otra tienda, pues, no nos encarga por esto. Si no se le ha dado las ayudas que esperemos que se la, que llegue claro que yo entiendo que son muchas y se tiene que a quien sí a quien no y luego te las yo sé de casos que les han hecho el ingreso pero se lo han bloqueado vale hasta que no se lo autorice pero el ingreso lo tiene yo conozco ya algún caso ¿Qué más? Bueno, que alguien levante el micrófono y pregunte. Qué mejor. Eh, Pedro, simplemente eh, comentarte que Beatriz Antolín va a entrar ahora precisamente dándole solución a todos los problemas que tú nos has puesto. <risa> porque va a hablar claro, de, claro. del futuro. Yo con tu permiso y me voy a pasar al canal con, con Beatriz porque. Claro. Pretendo intentar también escucharla desde el principio. Muy eh, bien, muchas gracias por, por gracias, que amigo. ha sido muy ilustrativo. Vale, gracias. Un abrazo, Tara. Volviendo a esto, yo creo que es para lo que has comentado, Luis, es volviendo a esto. Es, hay que, hace falta insuflar el dinero a los sectores que de pronto se han hecho un parón tremendo. Para Intentar recomponer un poco la situación que estaban antes. ¿Pero no crees que se están quedando en nuestro sector muchos profesionales solos? Por ejemplo, han aprobado unas ayudas mínimas, porque son mínimas, al tema de autónomos, pero no sale nada de los mutualistas. No, son autónomos también. O sea, si somos mutualistas, los que somos mutualistas, estamos en permanente. nos la pasan para luego. Vale, pues ya está, aplazado. Hay que pagarla. Pero lo tienes que pagar, claro. ¿no? Pues lo pago ahora, la pago después. Vale, lo pago después. Vale, ya está, pero lo pago. El IVA, era el día 20, ahora ya para el otro 20. Lo pagamos. Ya está, por lo tanto lo pagamos. Si sí, no lo no mío, me por la izquierda, me sale con la derecha. ¿De acuerdo? El que es autónomo como tal. Lo que os he dicho, este compañero. Bueno, ¿Puedo pedirme la baja? Y le dijeron que no, que no eres persona de riesgo. no vale, me cojo la baja. En cambio, si estuviera trabajando... Asalariado, a lo mejor me estoy en un urte este y algo tengo. Es que en nuestro caso es que estamos realmente indefensos. Bueno, el el cachladeo que se dice por ahí, ¿no? El autónomo es una persona que nunca se enferma. Y tienes que estar al día y claro. Como yo, que no sé. yo creo que aquí es. Pues, hay que echarlo mano a, a todos porque es una situación excepcional. Excepcional. ¿sí? Por ejemplo, lo que ha pasado en la Unión Europea, con el... si damos los votos, no los hacemos, ponemos, no ponemos, si es que esto no ha pasado nunca en la vida. y si casi peor que esto es una guerra. Peor que esto es una guerra, porque el mundo lo para la guerra y esto. Y el mundo está parado. Pero, bueno, es una situación excepcional. Y ante medidas excepcionales hay que, hay que adoptar soluciones excepcionales. Creo que da otra. no otra. Lo vale los lo vi porque antes. Nada. Pues nada. Bueno, muchas, muchas gracias, gracias Pedro, a por todo. Pues es todo. Venga. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.